Eh, para la primera función lo que hacía para filtrarlo iniciaba un diccionario eh, de los filtrados que era que van a ser lo, lo, los datos finales Lo iniciaba en cero, un diccionario, eh, abría el archivo, recurría cada línea y como cada línea era un juego lo guardaba en una variable juego A partir de, de esa línea sacaba los datos que necesitaba para filtrar eh, Al momento de filtrar lo que hacía era comparar la calificación del juego con la mínima que me pedían Si es que era mayor o igual y si es que la consola era eh, la misma que me pedían entonces lo añadía a filtrado eh, luego lo que hacía era eh, crear el archivo de, de las consolas escribía lo que me pedían eh, la función eh, para ver cuántas eh, líneas había escrito lo que hacía era iniciar un contador en cero y sumarle uno cada vez que escribí una línea y luego para mi función 2 lo que hice fue empezar todos los empezar una, un diccionario con vacío que serían todos los géneros que hay luego mejores que él, los que iban los que van a estar mis mejores los mejores juegos por cada género eh, lo, abría, eh, lo, lo, lo abría así él recorría de nuevo eh, cada línea para sacar los datos que necesitaba eh, luego en los géneros eh, lo recorría recorría los géneros del juego añadiéndolo si es que no estaban a todos los géneros para así tener todos los géneros luego le mandaba una append al tema de los diccionarios eh, con calificación al comienzo para poder luego mandarle un sort y un reverse para que me lo ordene de mayor a menor eh, y eso fue lo que hice en la siguiente, que mandarle un sort y un reverse para que me lo ordene de mayor a menor por género los juegos eh, y lo luego cortando en eh, mejores y de los mejores agarraba los primeros tres que serían los tres mejores juegos de cada género luego, eh, oh, se me olvidó mencionar que esto, esto de aquí es creo que se llama el, el logaritmo de logaritmo de categorización que iba en clase eh, luego les, en la parte de escribir ocupé una plantilla porque me di cuenta que le ponía una función eh, hice cosas de más y que podía simplemente haber usado la plantilla eh, rellené la, la parte de la plantilla para este que se viera como lo que me pedían y luego para retornar eh, los géneros que habían simplemente le mandé un len a todos los géneros para ver cuántos géneros habían